Descargo de responsabilidad de derechos de autor Título 17, Código de Estados Unidos, secciones 107-118 de la Ley de Derechos de Autor, Ley de 1976. Todos los medios de este video se utilizan con fines de revisión y comentarios según los términos de uso legítimo. Todo el metraje e imágenes utilizadas pertenecen a sus respectivas empresas. El uso justo es un uso permitido por los estatutos de derechos de autor que de otro modo podría estar infringiendo. Descargo de responsabilidad no soy dueño del anime, la música, las ilustraciones o las letras. Todos los derechos reservados a sus respectivos propietarios. Este video no pretende infringir ninguno de los derechos de autor. Esto es para promocionar. Contenido de fans para fans. Escribo en este diario para relatar mi historia En caso de que la tierra vuelva a su antigua gloria Por si hay una salvatoria, pues la sociedad falló Y las bombas estallaron junto a la nave que cayó 13 de octubre, mi nombre es Jonathan Mi padre me nombró así por un amigo De la infancia, hoy no tuve clases Por el problema ambiental, aunque a mí la verdad No me toma mucha importancia Miércoles, es otro día sin escuela Las noticias solo veo y escucho sobre La guerra, jueves, mi padre parece Preocupado y me ha dado un arma Por si algo se vuelve complicado, nadie sale De sus casas, todos están aterrados Todo el vecindario pareciera estar abandonado Me he llenado de valor y también Hoy equipado, si algo raro me sucede Escribiré querido diario, la guerra Comenzó y ahora debemos huir. La misión de las naciones crearon de este mundo ruin. Esas criaturas se alzaron junto al comienzo del fin. Cuando las bombas cayeron, me tocó sobrevivir. Ahora estoy aquí en las ruinas de una tierra que recuperó su vida tras estragos de la guerra. El vivido este calvario teniendo la muerte en la Solo me queda decir hasta se complica y los vecinos hacen guardia Preparan armas bélicas. no sé qué nos aguarda En la fogata hago guarda porque debo Defender a mi familia del peligro Que nos pueda someter, y entonces anocheció Mientras vigilaba el cielo, una paz Que me rodeaba junto a un silencio pleno Y veo esa luz, a lo lejos Oigo Los tiros, explosiones con aviones que Generan un gran ruido, mis ojos ya están Acostumbrados a la oscuridad, así que pude Mirar a los aviones que llegaban Cagaban algo balado y entre ellos Atacaban ante mí, podía ver cómo la Guerra comenzaba, y fue cuando detonó la bomba y nos iluminó, con un fuerte resplandor se parece un champiñón, tan brillante como el sol y alarmando a los coches, solo veo un amanecer cuando es de noche. La guerra comenzó y ahora debemos huir, la misión de las naciones crearon este mundo ruin, esas criaturas se alzaron junto al comienzo del fin, cuando las bombas cayeron me tocó sobrevivir, ahora estoy aquí en las ruinas de una tierra, que recuperó su vida tras estragos de la guerra, Ha este calvario teniendo la muerte en lado, solo me queda decir hasta luego las cosas e incluso olvidé la fecha Hordas de zombies con un hambre Que nunca está satisfecha a mi derecha escucho un llanto Pues jamás olvidaré El grito de ese bebé Que para vivir arrojé Los canis plasmidos se estiran a voluntad Cazan en el ambiente oscuro Lejos de la luz solar Nosotros logramos escapar Pero por una riña de la chica Los llamamos y comenzaron a aullar Escapé y me largué Corrí sin voltear Y no dejaba de escuchar Los ladridos y los gritos Llegué a la ciudad Pero en completa soledad Ahora tengo la prioridad Sobre todo los suministros En las calles me adentré y me encontré con esta chica Es amable Pero apuntarme es mi única salida ya Nos largamos Pero Cedric dijo que me cuidaría Y al final no fueron más Que promesas no cumplidas Tuvimos un accidente Y cuida la bibliotecaria Y las dulces a lo lejos Nos llevaron al desierto Sé que es cierto Que no debo confiar en las personas Pero ella me generaba Una paz en su mirada Ellos buscaban un libro Con peror y decisión Cada uno tomó Su respectiva dirección Ignoramos nuestra situación Y estamos rodeados En escribir en otro momento Querido diario La guerra comenzó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 Estoy aquí en las ruinas de una tierra que recuperó su vida tras estragos de la guerra He vivido este calvario y ahora los bibliotecarios me acompañan en mi viaje Hasta luego querido diario